Hola buenos, hola, buenos días mis Curlys, mi nombre es Carmen Manga y soy la creadora del blog Curly Manga que pertenece al proyecto Miss Manga. Y hoy voy a responder algunas preguntas que me hacen eh, las seguidoras que tengo. Muchas gracias por apoyarme en YouTube y sobre todo, la verdad, por estar viendo mis vídeos. No pensé que... Bueno, la verdad es que tengo 2.000 ya emisiones y visionados y estoy súper contenta porque no pensé que la gente quisiera escuchar lo que yo tenía que decir, pero estoy contenta de que lo hagáis, ¿vale? Entonces, hoy voy a responder algunas preguntas que la gente que ve mis vídeos, que lee mi blog, CurlyMange.com, ya sabéis que ya tenemos dominio propio, que es http www.curlymange.com Sabes también que disponemos de asesoría, de tienda, y ahora eh, voy a subir mi nueva firma que es un Coro un Coro. Que no tengo ahora las imágenes porque ya hice las fotos, así que voy a subirlos a la tienda. Que son bolsos hechos de tela africana, como la que tengo aquí atrás, que estoy señalizando, ¿vale? Exclusivamente hechas en África, de Malabo, ¿vale? Y las hacen unas cosedoras, unas, unas, unas una, una sastrella de, de mujeres. Estoy, intento coger mujeres que hagan esta labor, ¿vale? Porque lo que he hecho ha sido crear como una especie de microcrédito. No llega a ser microcrédito, pero bueno. Eh, es, hacemos los bolsos y de lo que vendamos pues ellas iban una pequeña cantidad vale para que puedan mantenerse ya os iba explicando un producto al final por el principio lo que hice fue crear en lo que es las bolsas el año hace dos años por el año pasado no estoy en Malabo como una forma de, de lo que es eh, public, no sé de publicidad con la tela wax africana que a mí me encanta que la descubrí está, no en Malabo y de pequeña había visto algunas por casa pero nunca había tocado realmente estas que estoy como esta de atrás que es preciosa que la puse en mi tienda eh, entonces al principio era simplemente lo que es vender bolsas con tela africana pero ahora creo que bueno en mi corazón siento que es mucho mejor esta nueva forma a la que le estoy haciendo disculparme por, por ser un poco de oscuro la imagen porque hoy no tenemos mucho sol en la isla entonces, la cuestión es que voy a poner un precio en los bolsos de forma que por lo menos llegue una pequeña cantidad y una cantidad para que la mujer que me haga la bolsa reciba, eh, yo que sé, una pequeña cantidad de su trabajo, ¿vale? Así lo estoy intentando hacer. Ellas me hacen un buen precio y a cambio, ellas llevan un, un, un tanto por ciento eh, de lo que vale la bolsa, ¿vale? Como una, una pequeña ONG que estoy intentando gestionar. Ya sé que parte son muchas cosas, pero como están todas dentro de lo que es la. El, el proyecto Miss Mangue que es dentro de que dentro de lo que es a Curly Mangue que es el bloque en excelencia dedicado a la, afro, a la mujer afro al empoderamiento la belleza al alma. Entonces para mí es importante Cuando esta semana subieron las bolsas El internet me va muy lento Así que por ejemplo para subir un vídeo Es prácticamente un día entero Así que el sábado si puedo Lo que voy a hacer es ir a las 9 de la mañana Haciendo cultural español Conectarme Y a ver si así puedo subir todos los vídeos Y solamente tengo que ir publicándolos ¿vale? Así que hoy oh, de momento voy a responder Algunas preguntas que me estáis haciendo eh, Estoy, ya sabéis que tengo una tienda en, en Malabo que está dentro del proyecto Mis Mangue, es Mis y mangas, Bolses y Complementos. Este es un proyecto grande va a ser muy grande estoy empezando pequeñito así que si alguien quiere invertir o quiere ayudar o quiere eh, no sé aportar un capital porque la idea le parece estupenda pues bienvenida sea si alguien quiere colaborar escribiendo en el blog mmm, la verdad que estoy buscando también colaboradoras porque es mucho trabajo estar escribiendo los posts, subir los vídeos, estar haciendo las reflexiones, tener el programa de Teo Curly Manga pues me gustaría por lo menos que hubiera colaboradoras en el que si te interesa escribir sobre cualquier tema, que no tiene que ser especialmente para la mujer negra, pero sobre el trabajo, sobre la adopción, sobre el, la alimentación, todo lo que se te ocurre, la moda, el diseño, si quieres eh, formar parte de lo que es el, el, el, la tribu Curly Mange como redactora o asesora o algo se te ocurra, por favor no dudes en contactar conmigo en natural.curlimange.com en natural O si quieres que llegue lo más pronto posible, también puedes contactar conmigo en carmen, en carmen .gmail vale eso, o sea, ahora voy a responder a las preguntas. Vale, eh, tengo aquí. <risas> Disculpe, desde la table. La table es que voy a ir mirando porque a veces los tengo allí, pero hoy los he sacado. Digo, voy a mirarlos aquí. Vale, tengo algunas aquí y algunas las tengo en el posting. estas la tengo aquí porque la saqué ayer por la noche. Vale, Esa, esta chica se llama Carmela. Vale. Carmela me preguntaba, eh, me decía, mira, es que yo este año estaba llevando extensiones y es que se me está cortando el pelo de las entradas, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuánto tiempo puedo llevar las extensiones? Entonces, yo le he respondido ya en lo que es en el blog, le he respondido y la, el, el cosa que yo le he dado es que primero... Eh, las extensiones no hay que abusar de ellas, es decir, no las puedes llevar tres meses ni cuatro meses como hace mucha gente, ¿vale? Y si te van a hacer este punto, uno, voy a ir por apartados porque si no luego me, me voy por, la, por ahí. Eh, Ese es el punto uno. Punto dos, cuando te hagan las extensiones procura que no te aprieten mucho, ¿vale? Que no te aprieten, que a mí me han apretado mucho, pero no pensé que fuera tanto, me ha dado la cabeza. Así que la próxima vez que venga le voy a decir que me encanta como trenza, pero por favor que no me las apriete tanto. Segundo, hay que dormir con un pañuelo, os voy a enseñar un poquito lo que me ha pasado a mí que se me ha partido este pelo, no tenía aquí, cogí un poquito aquí del pelo, se me ha partido porque, porque ayer no encontraba mi pañuelo para dormir, que es el que me suelo apretar aquí bien atado para que no estén muertos al moverme, eh, se ha levantado uno de estos cabellos, vale, uno de las 30 se ha levantado una de las trenzas se ha levantado y probablemente esto se me habrá roto eh, un poco de pelo que tenía aquí entonces es muy importante que aunque tú lleves trenzas en la zona de la frente te la protejas atándotelo con un pañuelo. Cuarto, no olvidéis nunca que aunque llevéis estilo protector ya sea cosido, ya sea trenzas, eh, ganesas, comestas o beninua como las quieran llamar, ya sea eh, crochet o, o cualquier tipo de extensiones, peluca, recordar que vuestro pelo, el pelo verdadero, vuestro o secreto es la cabeza, es el más importante. Es, el, es más importante que cualquier extensión que te cueste, 2.000 francos o 3.000 euros, lo que sea, es mucho más importante. Entonces hay que darle vitaminas, hay que cuidarlo, hay que... Hay que... Eh, siempre nutrirlo, es decir, yo por ejemplo ya os expliqué en uno de los vídeos, yo creo que lo vais a ver no sé si lo puedo eh, no sé si lo habré subido o ya lo miraré vale, en uno de los vídeos explico que siempre antes de acostarme me estoy dando aquí lo que es, es eh, manteca de, de ricino que ya he hecho un vídeo esto que os voy a subir de review porque eh, tengo aceite de ricino y el ricino en manteca, vale, ya sabéis que el aceite de ricino que vendo en mi tienda es el aceite de ricino negro jamaicano vale, eh, la Manteca de ricino uh, es, un, es un bote que yo tenía aquí en Malabo y que la verdad es que no me acuerdo que lo tenía pero que me va muy bien, de hecho me la he puesto en la piel, he eh, dejado la piel súper bien. Entonces, no os olvidéis eso, ¿vale? Esas son las respuestas. Cuidado, tratamiento, no abusar de larga duración de las extensiones. Segunda pregunta que me ha hecho una chica que se llama Alicia, un momento, se no se sé si la tengo aquí en el post-it. Vale, Alicia me pregunta, eh, vamos a ver, ¿cómo, o sea, ¿cómo empezar a cuidarse el pelo natural? ¿Vale? Empezó, una vez que ya se empezó a dejar el pelo natural, me pregunta qué tiene que hacer, ¿vale? Alicia, lo primero que tienes que hacer es, hacer, ¿cómo decirte yo? Es tener paciencia, ¿vale? Y concienciarte de que. Tu pelo natural no va a ser nunca igual que tu pelo alisado, ¿vale? Y que tu pelo natural, tal como te nace la cabeza, puede variar de textura, ¿vale? Que a lo mejor eh, la textura que tú esperabas que tener, por a lo mejor la que tiene tu madre, tu hermano o tu prima, quizás no tengas esa misma textura. Entonces, una vez que tú veas tu te la textura de tu pelo, es decir, si es 4C, si es 3C, si es 1A... Eh, tienes que aceptarla. Lo, lo, lo, más, o sea, lo más importante, eh, Alicia, es que aceptes la textura de tu cabello y sobre eso, esa es la base para empezar a trabajar, empezar a descubrir cómo cuidarlo, si tienes 4C, si tienes 3C, si tienes 1A, esa es la base importante. Aceptación. Paciencia y tratamiento. Investigación. Investiga. No porque alguien te diga este producto va estupendamente y veas a alguien que menea el pelo al viento o que tiene un rizo mucho más suerte o ondas. Tu, tu pelo, o sea el producto que ya utilizas te va a ir bien no, investiga qué tipo de productos te va a ir a tu cabello, a mí me ha costado mucho encontrar productos que fueran específicamente para 4C que eso tampoco significa que yo tengo 4C y tú tienes 4C y que mi producto el que yo utilizo te va a ir bien, vale, porque nuestra textura puede variar, es decir, yo la zona por ejemplo, aquí tengo 3C mientras que en esta aquí también tengo eh, a no, aquí tengo 3, 3B 3B y aquí tengo 3 d vale, pero aquí tengo 4D, en esta zona del medio 4D Entonces siempre intento darle más hidratación a lo que es la zona que tiene el pelo más rizado e Intento equilibrar, vale, pero he investigado mucho para llegar a la conclusión de Que ciertas cosas como los aceites, por ejemplo, a mí no me va bien Si los utilizo para, para dejar, ¿sabes? Para, como, como acondicionador sin lavado, a mí no me van bien entonces lo que yo hago es, siempre los utilizo como prepool, que el prepool ya sabes que lo he explicado muchas veces que es Pelo seco, te das primero aceite, pum pum pum pum por todo el cabello, partiendo en secciones y luego Luego ya te lavas la cabeza, te aplicas el shampoo y luego el acondicionador, ¿ok? Vale, esta es una respuesta ya, ella, que ya le he contestado eh, tercera, eh, La tercera pregunta que también tengo que responder es alguien que me ha preguntado ¿Cuánto más o menos eh, tardó mi pelo en crecer? Wow. Es que esta es una pregunta de estas que no sé ni cómo respondértela, pero voy a intentar responderla, ¿vale? A ver, hemos dicho siempre que el crecimiento del cabello, eh, casi todo el cabello crece, digamos, a la misma velocidad. Pero la abundancia de cabello varía dependiendo de lo que es de, de, de tu genética o de tu árbol familiar, ¿vale? Es decir, eh, en mi familia, por ejemplo, mi abuela era una mujer que tenía muchísimo cabello. Tengo una prima que es mi, mi prima Flora, que es pequeña, prima Flora. Y prima Raquel, Raquel, su pelo es fino pero crece muy, o sea, muy largo, o sea, crece con mucha, mucha largura pero fino. Mientras que Flora tiene el pelo, tiene muchísimo volumen, pero digamos que le crece más despacio, pero tiene una cabellera impresionante, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia que puede parecer tu cabello o... Tu rit, tanto como tu textura, el, tu crecimiento depende de la genética de tu árbol genealógico. Es decir, tú mira cómo tiene tu familia el cabello y según eso, es posible que te crezca más rápido te crezca menos, ¿vale? Pero el crecimiento es que es tener paciencia. Es decir, no existe ninguna fórmula milagrosa que tú te la pongas y mañana amanezcas con el pelo como la Rapunzel. No es paciencia, paciencia, paciencia eh, en contra, investigación, encontrar productos que te van bien esa es la única digamos, esta es la, es, es la fórmula que yo empleo para tener mi pelo natural largo pues nada, espero que te haya ayudado esa pregunta, ¿vale? ahora tengo otra pregunta por aquí que me dice a ver ¿sí? Sonia vale Sonia me pregunta, eh, a ver, ella tiene, el pelo, la, ella tiene el pelo corto, todavía no se puede hacer, o sea, no se puede hacer nada porque solo cort, se hizo el Big Chop y se cortó el pelo muy cortito, muy cortito y entonces ahora está, como, está aburrida, espera, me voy a quitarse porque me molesta un poco, está aburrida y no sabe qué hacer con su pelo. A ver, Sonia... Lo bueno del pelo, afro, lo bueno de esta época que vivimos es que hay muchas opciones. Es decir, puedes utilizar pelucas eh, frontales que parecen naturales, puedes utilizar pelucas que ya tienen bien con las trenzas y las extensiones, o sea, tipo las que utilizaba Cleopatra en aquella época, fíjate, ya era lista, ¿no? Puedes utilizar pañuelos, puedes utilizar gorros. Eh, es, es lo que yo te aconsejo, es decir, no te agobies, no te deprimas, porque es cierto que si has tenido mucho tiempo al, alisándote el pelo y, o ya has tenido el pelo largo o media melena, pues verte el pelo muy corto a veces causa como la impresión de que eres menos femenina y te sientes un poco insegura. Entonces si estás en ese periodo en el que eh, temas de que no estés contenta con tu pelo o digas, jo, ¿por qué lo he hecho? o no sé, ¿por qué tan, lo llevo tan corto? No puedo hacer nada... Eh, Tira las pelucas, ahora hay pelucas preciosas que de hecho en uno de mis vídeos si vas a ver Sonia Vas a ver que yo eh, hago de una demostración de una peluca que es Front last, Que es el que tiene la raya en medio que parece de verdad, ¿vale? Pues puedes hacer eso, así que eso es lo que yo te aconsejo Que no te agobies, paciencia, paciencia, tu cabello crecerá ¿Vale? Vamos por aquí más Vamos a ver. Ajá, mira Guadalupe pues Guadalupe Ah mira estás de méxico qué fuerte es una una no había conocido nunca una mexicana negra eh, estoy mala! ¿Qué pasada bueno, pues esta es una mexicana Guadalupe que me escribe, me dice que en, en su tierra, en donde ella vive, que vive en un pueblecito eh, bueno, está cerca de la ciudad pero que no tiene muchos productos para el pelo natural porque todo el mundo se alisa, entonces ella ya no quiere alisarse y me pregunta qué puede hacer para cuidar su cabello ya que en la zona de México donde está no vende ningún tipo de producto para su cuidado y solamente hay productos para cabello liso vale Guadalupe, lo que yo te voy a decir es vale, es verdad que no puedes, si no puedes encontrar productos específicos para nuestro cabello eh, no pasa nada hay, hay otros productos naturales que sí que puedes que sí que puedes ponerte aceite de coco, aceite de oliva eh, yo no sé si tendrás carita por ahí pero el aceite de coco es buenísima, vale si lo dejas eh, que se enfríe se queda como si fuera como una cremita en vez de que esté tan líquido, vale puedes hacerte mascarillas de aguacate mascarillas de, de, de banana mascarillas de yogur Busque por ahí, habla con gente, con tu abuela o con gente mayor Porque ellos siempre, antes de que existieran todas estas fórmulas mágicas Que se anuncian en la tele, todos estos productos Ellos ya cuidaban sus cabellos Entonces pregúntales qué es lo que utilizaban Y seguro que te, te pueden decir alguna cosa, ¿vale? Si no, tira de lo que tengas, que es como el aceite de coco casi todo el mundo lo tiene eh, Ya sea en las tiendas o en el comercio, que sea natural si es posible, ¿vale? O aceite de almendra o cualquier preparado sí que venga del cacao Aceite de almendra, aceite de cacao, todo esto también a ir bien para el pelo guadalupe vale y nada bienvenida a la tribu curlimanga y muchas gracias jo, estoy súper feliz de haber conocido a una mexicana negra que pasada wow brother oh sí pues nada estas son las preguntas de hoy eh, espero haber respondido a todas vuestras preguntas ya sabes que todas las preguntas que me hacéis yo me las apunto tu, tu, tu, tu, tu, tu, y luego pues respondo luego eh, voy a volver a carmela que me dijo que quería que hablara un poquito de mi adolescencia en españa porque ya no tenía a quien preguntar ciertas cosas. Yo lo que le he comentado ha sido, le he dicho a Carmela, si me estás viendo, porque ya te, ya te contesté, es que, claro, mi adolescencia como, como, como joven negra o como adolescente negra en, en, en España o en Europa, tiene muchos apartados. Entonces, me gustaría que me dijeras concretamente de qué tema quieres que hable. Es decir, las relaciones, de conocer a tu primer chico, eh, de enamorarte, de cómo lo, eh, cómo lo viví en el colegio o cómo lo viví simplemente, pues, cómo... De, ¿Cómo era mi relación social? Eh, ¿A nivel del primer trabajo? ¿De qué quieres que yo te hable concretamente? Much ¿vale? Porque la adolescencia es una persona en un país diferente, donde ella en un país donde ella es diferente. Tiene muchos apartados, ¿vale? Entonces, Carmela, si me dices concretamente cuál de ellos quieres que trate, estaré encantada en, responder, en responderte, ¿vale? Eh, pues nada, son 17 minutos, no voy a hacer más porque además Ángela Liz me dijo que hiciera los vídeos muy cortos. Así que nada, os dejo. Eh, nada, un besito, os quiero. Desde Malabo, Curly Mange, en la tienda Miss Mange, de bolsas y complementos. Pues nada, ser felices. Este es un canal de corazón, alma, vídeo y belleza. Chao. Nos vemos en Te con Curly Ya sabes que el de reflexión, vale. Visitar el blog http://www.curlymanga.com. Eh, Un besito y chao.